Señores, en otro ámbito más del medio, como dicen. Sujeto Oro 24 se tira a la emisora a pelear con la Bernie, El merenguero urbano, sujeto Oro 24, llegó de sorpresa a los estudios de la emisora CACU 94 durante la emisión del programa Sin Filtro, donde inceptó, increptó a la Bernie alterado y en tono desafiante, diciendo ¡Dime en vivo lo que tú dices por ahí! ¡Dímelo ahora! En el coro de él. Más tarde, el sujeto compartió el video del incidente donde él, al tiempo pide disculpas de lo sucedido con el público. Advirtió a, a los faranduleros que a la hora de que se pasen de la raya con él, él no irá a poner demanda ni nada, sino que irá en vivo donde sea a, a enfrentar a esa persona. De manera personal. De manera personal. Señores joan como lo conoce, hey, no, quiero sujeto, no quiero golpe. <risa> es mío, es esto, un eh, hombre muy claro ¿sabes? Eh, y, y un one, hombre, one muse, en la casa de nosotros. Hay un hombre, o sea, es un hombre muy que de y medio, que es urbano y que tiene su forma muy alterado, que, que es un hombre lo, claro, que ya lo conocen. Que ya lo conocen, entonces, ¿verdad? Sí. Que estos homosexuales se pasan... No, no, no, Neto, porque voy a Eres Él es un personaje, ¿Eres un personaje? Esto? ¿Y ¿Y no, tú no homosexual. No, no, no. Ahora vamos a la di, pregunta. Di, Amén. Di, pero, no es homosexual. La Bernie. Si sí, una ¿Tú persona. lo hiciste como entorno despectivo, Neto? No, no, no. Yo, la, Neto, tú lo hiciste como entorno si no despectivo. Si no es. ¿Tú no lo hiciste? Si no me deja hablar, me voy. Recuerda que Bernie no responde es. todo. ¿Te lo estoy diciendo? ¿y qué pasa con eso? Digo yo, yo, yo. Pero que si no lo ve... Está tensa, sí, pero la tú cosa. Le estás diciendo esto, en un momento no, no, me, no, no sabe decirme lo es o no lo es. Lo es es homosexual, ah, pero hombre. tú estás haciendo El un tono personaje está bien para que tú seas feliz. El personaje de la Bernie, la señora, la Bernie, que es un personaje que está en el programa de, de nuestro amigo Robert Sánchez, Casco eh, 94. La, la, la, la, la Bicogratis y a ese programa. Sí, es de los por eso está pegado. La Bernie. <ríe> Viven hablando en toda la caballada del mundo, igual que de aquí, que viven estando buscando sonido. Neto, pero tú crees que puede llegar al límite de la violencia. No, pero suerte él. Él tiene que jugar al otro, que no le una galleta. <risa> Él tiene que. ¿Tú sabes por qué me dio una galleta? Por, por el, el conductor. <risa> Amelia, Amelia que también estaba ahí. Sí, Ame, eh, Amelia que estaba <risa> ahí. Y Amelia que estaba ahí. Tienen que tomar en cuenta que no todo el mundo tiene el mismo ánimo y se maneja de, la, de igual manera. Porque ha pasado con otras personas que lo critican y no le hacen caso. ¿Por qué que bregan con ese loco? ¿Saben que yo hago el loco? Eh, eh. Yo lo que es creo buenísimo. que no debió llegar al punto de violencia. No, o sea, no, no, yo. A, a ese punto, no, no, así. no, yo lo que le sigo es que si él, debió, re, él debió respetar. La emisora debió darle abajo, esperarlo abajo <ríe> y, y darle abajo. Sin ¿sabes? cámara. Sin cámara y sin nada porque le está faltando el respeto hasta a los foques ahí haciendo un show. Y ahí ha debido. David Cobrate que es Panade. Y David Cobrate también. Sí, pero yo creo que no, yo no debió. ¿Qué hace David eh, Cobrate? David Cobrate también es el dueño de ese programa. Ah, ok. Entonces, David Cobrate. <ríe> <ríe> <ríe> eh, la... Y en Santiago y esa gente, creo que no, no era necesario Aunque tú sabes que con esos views se lo buscan los muchachos normal esa no, view se lo buscaron ahí con, con el sujeto. ¿Sabes que Esos views. ¿Sabes que Le sumaron <ranchata> esos views. Yo creo que ese sujeto no debió llegar hasta ese punto. No, no, imagínate tú aquí, Neto, que el sujeto viene aquí a quererte dar este golpe, pues tú es un comentario. No, aquí no le sale. No. ¿Cómo que no? No, aquí no. Ay, no va a venir. Eh. Tiene que darle flaco. Ah, Listo, va a defender. ¿Y yo por qué? No, no, eh, flaco. Ay, ay, oye, tipo. Miquelis, ¿por qué? ¿Por ¿Y yo por qué? Oye, ¿por por oye, poco, yo yo, yo ¿Oye? puedo votar por ti también porque te tengo defiendo, que votar por ti Yo te defiendo ah, muy, pues ya muy. No, donde es. yo esté que nadie hable <risas> mal de ti ni te agreda. Ey, ey, ey. Vamos, ey, vamos ey. Vamos, ey. Vamos, ey. Salier, te mató neto ahí, no No, no, sujeto. Tranquilo, tranquilo, no le haga mucho caso a la Bernie. la Bernie es un personaje, eso es parte de un show. Igual que nosotros. ¿Y cuándo va a ser la de Ronnie? A eso sí si le, va <risa> no le van a dar. Tuyo, lo lo a eso sí le van a dar. Ronnie mío. Pero eso van a dar. Es mío no tuyo. No, Él no... ¿E? lo amenazó a los dos. Ay, ay, ay no, Él no amenazó a los dos. El sujeto lo amenazó a los dos. Bueno, está difícil. Y ahora vamos a una pausa y cuando retornemos. Luego no, de no esta atención. Tenemos aquí a Sadiel desde Estados Unidos. Señores, no está viendo. Hombre, ¿eh? está viendo vivo ya. Ridelfi Sly, un, eh, un saludo para el de la Salud, Ridelfi, sí. que está activo vamos a la pausa y, y volvemos con más de Los Osobrosos